Hola, estamos aquí en la Universidad Bio Bio, continuando con el proceso de matrículas 2018. Te invitamos a conocer las historias de los chicos que vienen a decir, yo soy bebé. Mi nombre es Luis Fernández y me matriculé en Ingeniería Estadística. Diego Lamilla, Ingeniería Civil. Soy Antonieta y me matriculé en la carrera de Ingeniería Comercial. Fabián Mella, eh, me matriculé en la carrera de Ingeniería Civil Informática. Mi nombre es Camila y escogí la carrera Bachillerato en Ciencias. Cintia Albornoz y hoy me matriculé en la carrera de Ingeniería en Estadística. Elegí la UBB porque siento que es una muy buena universidad con un gran prestigio y con una muy buena malla en la carrera. Escogí la UBB porque eh, mi familia y amigos me la han recomendado y porque las pasantías me gustó todo el lugar. Elegí la Universidad del Biobío porque eh, creo que es la mejor universidad para ingeniería y su prestigio es mucho más grande. Yo elegí la UBB porque cumplía con los requisitos que yo quería para la universidad. Y porque, eh, por el prestigio que tenía en la carrera. Tengo amigos acá, además por el prestigio de esta U y por su buena entrega de conocimiento Me gustó la malla curricular, me pareció muy íntegra y eso. feliz feliz porque bueno, a través de él yo conocí la universidad y que ahora que la viene a conocer personalmente quedé muy maravilla muy maravilla vale la pena viajar desde Puerto Montt hasta acá para que tenga una, una muy linda carrera universitaria que es lo que esperamos que después a trabajar nomás siento súper orgullosa el regalón de la casa así que el hermano menor así que el orgullo es tremendo Así que por lo mismo eh, le estoy acompañando en todo su proceso de matrícula y lo voy a estar acompañando en todo su proceso académico. Muy, muy orgullosa. Y ojalá que todo le salga bien. Eh, buen ánimo nomás para él. Y que todo salga perfecto. Que él se lo merece mucho. Suerte que tenga de estudiar muy bien, que pase de curso y siga su vocación para mejorar. Siento muy orgullosa, que lo felicito. ...y que va a salir, yo le tengo mucha fe... ...que va a salir adelante, muy luego, así como lo ha hecho. Yo siento alegría y orgullo obviamente... ...de que ella está haciendo lo que quiere, po, ...de que pueda lograr lo que ella quiere más adelante... ...y lo que le gusta, apoyarla siempre nomás. Me siento contento en estos momentos... ...porque la estoy apoyando en, su, en un proceso bien importante... que viene a elegir su, su carrera... ...a qué va a ser su futuro profesional... Aparte de que ellos vienen de, de Tarca, esta universidad tiene su gran prestigio, así que como yo soy de acá de la región, siempre nada de lo que va a hablar, buenas cosas. Es una gran universidad, sé el prestigio que tiene, sé lo que vale comparado con otra y tiene hartos accesibles, beneficios, beca interna, estoy orgulloso que, que sea VB. Contento y esperando que dé lo mejor de ella en, en esta nueva etapa de su vida y apoyarla al 100% po. y con respecto a la universidad creo que tiene un buen prestigio y esperamos que le vaya bien me siento orgullosa y espero le vaya muy bien y confío mucho en esta universidad en UVB y espero por sus buenas recomendaciones que tiene y buena ubicación Nosotros somos, VB. Nosotros, somos. ¡Ay, ay! Somos UVB! Nosotros somos VB. Nosotros somos VB. Nosotros somos VB. Nosotros somos VB. <risa> <ritual arrivé> Nosotros somos VB. Nosotros somos